Es verdad que estamos dando una transformación, como estaba diciendo antes, a la arteria principal de Molina. Todos a Darbes se, se, se ha hecho toda la red de aguas, eh, se va a hacer el asfaltado, se va a hacer el adoquinado y luego también aquí tenemos eh, a nuestras espaldas eh, la ejecución que se va a hacer también con, con Diputación. Es la arteria principal, es la entrada al, a nuestro parque natural, es la entrada a, a, a Molina y es la entrada pues, al núcleo un poco socioeconómico de, de la comarca. Agradecer a los medios de comunicación que hoy os encontréis en Molina de Aragón. es un esfuerzo desplazado hasta esta comarca. Una comarca que es prioridad para la Diputación Provincial, es prioridad para el Gobierno Regional y, sobre todo, también quiero felicitar al alcalde por ese gran trabajo que está haciendo en Molina de Aragón. Vamos a visitar hoy varias obras que tenemos, en, en, una de ellas que tenemos en ejecución, otras que vamos a ejecutar y, al final, es un... Lo que pretendemos es eh, renovar, con las indicaciones que nos hace el Ayuntamiento de Molina-Aragón, renovar lo que es Molina-Aragón, eh, el Paseo de los Adarves, detrás de nosotros tenemos el Parque de la Alameda, también vamos a hacer el acceso al Parador de Molina, vamos a colaborar con la reforma de la Iglesia de San Gil. Desde Diputación, ahora mismo en Molina se va a invertir aproximadamente 1.600.000 euros de aquí al final de legislatura, son muchas las inversiones. Que, ...que vamos a hacer y que se han hecho. Se han hecho ya inversiones aproximadamente por valor de un millón de euros... ...y hasta el final de legislatura se va a invertir aproximadamente otro millón y medio de euros. El parador eh, nacional al final es una obra de, de mucha envergadura. Sabes que en la etapa de, de Cospedal eh, se modificó el parador... ...y se modificaron sus plazas, al final eh, volvió otra vez... ...a ser un parador, porque entonces ni, ni siquiera... Pues, ...se le podía haber nombrado como parador... ...se le podía haber nombrado como vivienda tutelada... ...o como hostal, ahora va a ser un parador... ...un parador muy importante porque generará mucha actividad... ...en la comarca de Molina Aragón... ...y evidentemente la Diputación va a colaborar con esos accesos... ...para que todo el que venga a visitar Molina Aragón... ...y venga al parador tenga unos accesos de calidad. Recibí la invitación del alcalde de Molina... ...para acudir a este encuentro con la Diputación Provincial de Guadalajara... ...y con el Gobierno de Castilla-La Mancha... ...para repasar todas las inversiones que se están realizando en este momento... ...en Molina, que es la capital de Oriente de la provincia de Guadalajara... ...también el kilómetro cero de la despoblación en la Unión Europea... ...y por tanto un lugar estratégico, ¿no? Y desde aquí, eh, comprobando el gran esfuerzo público colaborativo que están haciendo las administraciones, siguiendo la hoja de ruta que diseñó el alcalde de Molina, que ha sido el que ha impulsado esta enorme transformación, este espectacular impulso que va a experimentar Molina de Aragón en esta legislatura. La gente tiene que vivir donde quiera, pero desde luego, con este esfuerzo que hace la Diputación Provincial de Guadalajara en inversión pública y de servicios públicos que hace el Gobierno de Castilla-La Mancha, aquellos que quieran vivir aquí, en Molina o en su comarca, van a poder hacerlo con mejores garantías y con más derechos.